Mi diputado, yo no sé, yo no sé usted, mi diputado, Marcelo, mi diputado, Charlie Canan, bienvenido, míralo ahí, míralo que hay atrás. Ah, hermano. Ahí va, pasando, ahí va pasando la flotilla nuestra, hermano, usted sabe, como cada año, tenemos ya 11 años consecutivos apoyando lo que es el desfile, apoyando lo que es nuestro amigo feble y, por supuesto, transmitiendo a través de nuestra casa, Telenor. Mira, cuando yo llevo esos camiones que llegan a mi casa, yo me pongo los más contentos, no sé por qué. Algo me traen. No vienen vacíos, ¿eh? algo traen, no, algo traen. Yo, llegó el camión de Salcedo Cargo Express. Uy, que llegó el televisor. ¿La última vez fue un televisor? Sí, no, ya van dos que yo traigo. Ya bien, bien, bien. Traje uno de 70 y otro de 75. Cómodo, Ni, y eso me llega... Nítido. Oh, sí, nos caracterizamos por eso, por el servicio de entrega. Creo que, creo que somos la única empresa que entrega a nivel nacional. ¿Sabes que no es fácil ir de Cibao hasta Miche? Sí, la logística no es sí. fácil. Mira, no es porque tú estés aquí, pero uno que, que vive aquí y allá siempre enviando mudanzas, electrodomésticos, eh, la verdad que el servicio es muy eficiente. Me llaman, me dan seguimiento. Eh, ¿Dónde tú estás para mandarte a la oficina o la casa? Eh, eh, me la pruebo en el televisor Si, sí, una forma de asegurarnos que, claro. que no te rotan Claro Si, es una eh, forma de asegurarnos Charlie, eh, has sido un empresario exitoso Gracias a Dios Aquí en la ciudad de Nueva York Con tu empresa Salcedo Cargo Express Bueno, ya es una marca La gente la reconoce donde quiera que ve el logo Pero ahora eh, te ha ido por la política ¿Quieres ser diputado por, por, por, tu, por tu, eh, tu En realidad no aspiraban y, y lo pensamos lo, lo ponderamos con la familia, con la esposa y pues imagínate eh, tomamos la decisión de que sí, de que vale la pena de que queremos una provincia hermana naval mejor y, y, y en eso estamos gracias a Dios, vamos bien bueno, eh, de hecho, desde toda la vida tú has sido un hombre de servicio sí ha pertenecido a varias instituciones eh, como los bomberos, los clubes eh, también ayudando a, a, a personas necesitadas no ahora porque eres precandidato porque no, no, no. te como que tú estás haciendo algo no Tú lo que está porque ya era una figura pública, la gente lo está viendo, pero yo conozco tu obra social desde hace más de una década. Sí, claro. Eh, eh. Nosotros hemos caracterizado por el servicio, servicio de entrega rápido, servicio a las comunidades, servicio de endorso a, a, distintas, a distintos grupos comerciales. Hemos logrado dar donaciones, no solo a la provincia hermanos Hermano Mirabal, Hemos hecho donaciones a, a nivel nacional. Eh, ahora mismo estamos pasando muy fuerte en lo que se llama los bomberos nacionalmente hablando. Hemos logrado con la Fundación 9 de aquí, que nos, nos consigan unos equipos. Y allá con Don Luis, encabezando en San Francisco, y acabamos de mandar una máquina recibida aquí por, por el chiste de bomberos de Evers, Y nosotros hicimos la donación gratuita para el llenado de los tanques de oxígeno. Cuando hay una... Ahí van los bomberos de nosotros. Sí. Bueno, aparte de eso, eh, recordarle a la gente que Salsero Carlos Express que tanto en su gente, que ahora es uno de los patrocinadores oficiales del equipo más importante de pelota, los gigantes del Cibao. Sí, sí, estamos con los sí. gigantes. Sí, adelante, sí. adelante que este año de nosotros este año celebrado yo, yo, yo, yo, ah, te... con tu dolor porque tú eres liceísta a esto lo cambié yo, lo comenté gigante de, no de, verdad, de, verdad. de verdad pero la familia quizás sabe que yo quiero bien ya. yo quiero bien a finales pero si fuera licea gigante mejor todavía Gigante. Gigante. <risa> bueno, gracias, lo amigo. digo, lo digo, lo digo. <risa> Samir, Samir, está viendo esta transmisión. El, el don Samir. Yo lo juramenté sí, gigante El no, hombre no, me convenció, me convenció. <risa> Un pues saludo a Julio y a su padre. Y a la familia Laura, un día con nosotros ahora mismo. Ok, oh, bueno, excelente. Sí. De, de familia a familia, gracias por el soporte para, para con mi empresa y gracias a, a que siga creciendo Telenor y como empresario propio dedicado a la cultura, al deporte, a las entregas, estamos súper contentos de que, de que estamos juntos en esta, esta mandada familiar y comercial. Yo nada más una sola cosa, de que mi celda no sea... De Salcedo. No puedo votar por ti te lo Yo te lo me atrevo a cambiarla El voto espiritual cuenta también <risa> No, pues ya Ese lo tiene el mío de mi familia gracias, eh. gracias, gracias Seguro Gracias, gracias Señores, gracias. seguimos en la calle Con nuestro compadre Emil Peraza ¡Adelante mío! Los muchachos Los Estamos Bien, bien, bien, bien, bien, pues aquí continuamos con esta gran parada dominicana en el Bronx con la Pantera, aquí estamos con los vikingos al más alto nivel antes de, la, antes de hablar, una bulla ¿Cómo se siente la Pantera de los vikingos aquí en la gran parada dominicana en el Bronx? Saludos, para mí un placer estar aquí en la parada Dominicana de de el conjunto con los grupos canavales, los vikingos, la pantera y los faraones, representando a San Francisco de Macorís y Nueva York, como tiene que ser. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Hermano mío, ¿cómo te sientes aquí con toda esta gente acumulada aquí? Lo primero es que Telenor nos hace sentir como si fuéramos en casa Que la familia nosotros ahora, mismo nos está viendo en vivo, que eso es lo importante Gracias a la familia Telenor y después a todos esos jóvenes que estamos nosotros disfrutando Y representando nuestro pueblo y nuestro país con todo el orgullo que nosotros merecemos hermano. ¡Una bulla buena Telenor! Queremos agradecer también a la familia Sacero Cabo El decirle de a San Francisco, que va a llegar a la en 2020 a nosotros bueno. Sí. Ok, seguimos, seguimos, esto es en vivo, esto es en vivo. Fuerte me aquí para Bueno, nosotros, nosotros se nos sentimos muy orgullosos por la familia Telenoy, como estábamos diciendo, porque nos sentimos como en casa. Y ahora vamos para 8.09, ¿no? a, a un encuentro que tenemos los tres grupos. Bien, pues última bulla, a la una, a la dos y a la tres. Un abrazo, hermano, lo quiero. Continuamos aquí, continuamos. En...